Buenas amigos de Bebes Victoria, os presentamos una silla de coche homologada desde el nacimiento hasta eh, 150 centímetros bajo normativa i e size que es la normativa que se va a quedar vigente, que se rige por talla y no por peso, de ahí el nombre E-Size, como la ropa, talla. Esta silla eh, es giratoria a 360 grados y se puede llevar a contradirección desde, desde 40 centímetros, que es un bebé recién nacido, hasta 105 eh, incluye arnés de 5 puntos que utilizaremos hasta los 4 años y a partir de los 4 años estos arneses son extraíbles, se sacarían y ya el cabezal se desbloquea y se puede subir creo que hasta en 10 alturas y ya cruzaríamos por el propio cabezal el cinturón de 3 puntos del, del propio vehículo, el cinturón que vemos aquí. Es una silla que es reclinable y tiene diferentes posiciones de reclinado y podemos girar fácilmente con este botón que veis aquí que pulsaremos, o separaremos, mejor dicho, y podremos girar. Como podéis observar, la silla está anclada a Isofix, que es este anclaje que veis aquí, que se pone de color verde, y, y activamos y desactivamos con suma facilidad. Es bastante, eh, el testigo es bastante visual, con lo cual es prácticamente imposible que os equivoquéis. Y aquí tiene la pata, que también cuando coge la presión correcta tiene un punto aquí que se pone de color de color verde, aquí. Vale, esta silla de coche también tiene protección para impactos laterales que es una de las ventajas o mejoras que tiene el anclaje ISOFIX y, perdón, el anclaje ISOFIX, el, el sistema eh, e ISAIS, que es que mejora los impactos laterales que de hecho son bastante se dan bastante en ciudad. Luego, otra ventaja que tiene esta silla de coche es que incluye reductores de recién nacido que cuando tenemos un bebé muy chiquitito podremos eh, tenerlo de forma más confortable. La silla como veis tiene posiciones de reclinado, aunque esto que estoy haciendo normalmente se haría cuando la silla se pone girada a puerta. La giraríamos a puerta y ahora voy a coger un muñeco, un bebé, como veis aquí, y lo pondría con los reductores. Entonces conseguimos que la silla para un bebé muy pequeñito eh, quede perfectamente adaptada. Sacaríamos los arneses previamente, pondríamos al, en este caso al muñeco, evidentemente no vamos a poner a un bebé y abrocharíamos eh, los arneses de cinco puntos que primero hay que juntar uno con otro, que es bastante sencillo e intuitivo y ya lo abrocharíamos al, a la entrepierna que aquí lleva un acolchadito para que al bebé no le, no le estorbe, no le moleste. Vale. Luego tiraríamos de la presilla, en este caso dejamos los bracitos así, evidentemente eso es un muñeco y no, se, y no se puede adaptar. Y ya lo pondríamos en este caso a contradirección. Yo me pondría por ejemplo aquí, yo sería el papá, estaría en la puerta del coche, le daría aquí a esta palanquita y la pondría en este caso a contramarcha. La silla Yeris Office consigue separarse un poco para que le quepan bien las, las piernas. Eso se presiona de aquí, se recogería el Isofix. Le vamos a utilizar la silla como si fuera para niños mayores. En este caso está cabeza al subido, habría que bajarlo y aquí es como quedaría. Para subir la pata, aquí tiene dos botones que presionamos y de forma muy sencilla podemos subir. Y luego de aquí le damos al botón, tenemos la silla mirando para nosotros y en este caso la pondríamos mirando para adelante. A partir de 76 centímetros, aproximadamente, bueno, aproximadamente no, a partir de 15 meses, podemos instalar la silla en sentido de la marcha. Sí que es verdad que lo aconsejado es que vaya a dirección todo lo posible, ya que tenemos que pensar que la forma más segura de llevar un bebé que la cabeza en proporción a su cuerpo, por ejemplo, recién nacido es el 30% de su peso y así su sucesivamente, hasta que llega a ser un adulto que los adultos nos pesa un 6. Los adultos dejamos de crecer, las vértebras se sueldan ...la musculatura se cierra... ...y en este caso ellos son cartílago puro... ...están creciendo... ...con lo cual llevar a un bebé mirando para adelante... ...le causa una hiperflexión... ...de la vértebra cervical... ...que va conectada a la espina dorsal... ...que le puede causar secuelas irreversibles de por vida... ...por eso es muy conveniente... ...que el bebé vaya a dirección ...todo el tiempo posible... ...porque pensemos... ...que cuando la silla va a contramarcha... ...el bebé y cualquier ser humano... ...incluso para un adulto... ...cada vez que demos un frenazo... ...la cabeza va apoyada y no va lanzada... ...es física pura... ...entonces... Mucha gente enseguida les da la vuelta, el niño se marea, tal, es un gran error. O sea, de preferencias, si queréis que vuestro bebé vaya seguro, de verdad, no es incómodo que vayan a contramarcha, esto es otra gran mentira, pero bueno, si queréis que vaya eh, en el coche, la forma más segura de llevarlo por cinco más seguro es la contradirección, eso hay que tenerlo muy claro. Y luego esta misma silla eh, se pondría en sentido de la marcha, Girándola de aquí, insisto, a partir de 15 meses es cuando lo permite la ley, pero nosotros aconsejamos en bebés Victoria que lo llevéis a contramarcha todo lo máximo que podáis. En teoría, esta silla, por diseño y tal, no sabemos si con certeza, y en función de cada niño, aguantaría hasta 4 años 105 centímetros. O sea que hay que intentar llevarlas, eso, lo aconsejado. En Suecia es obligatorio, por ley, que hasta 4 años vayan así. Y tienen un test propio que se llama plus test Sueco, que demuestra eh, que tienen que ir a contramarcha sí o sí hasta los 4 años. Luego se monta en sentido de la marcha, eh, en este caso voy a quitar al muñeco y según, claro, el, el muñeco en este caso es un bebé de aproximadamente de un par de meses o por ahí, que se utiliza para porteo aquí en la tienda. vale, Lo retiro. Es un muñeco, eh, yo no trato a los niños así. Eh, y aquí tendría un reductor que ha hecho la marca. Este reductor incluye una cuña, tener, tener en cuenta que esto es una silla en ángulo recto, es una silla para un niño de hasta 12 años. Lleva una cuña que luego podremos extraer y dejaremos el reductor más plano o sea, no con esta forma, de, o sea, está plano, no en esta forma plana, sino formita de, de asiento, y este cabezal incluso se podía meter para atrás, que lleva una especie de memory foam de material viscoelástico, que es bastante agradable y que queda bastante bien. También lo quitaríamos, el cabezal se subiría, y en este caso vemos un poco el diseño de la silla en niño grande. Imaginaros que ya tiene cuatro años, ¿qué tendremos que hacer? Pues fijaros, damos a este botón de aquí, damos a este botón de aquí, Sentamos la silla en este caso, y aquí abajo vemos que la pata eh, se puede. Hemos sacado la silla del isofis del coche, la pata es escamoteable, se puede esconder. Al esconderla, la silla se quedaría como si fuera una silla de niño mayor, es decir, como un grupo 2-3, que ya el cinturón del coche cruza, entonces la anclaríamos al isofis del coche. En este caso, saco un poco la silla y podéis observar que esto es el isofis todo lo que sale. Lo hacen amarillo. Porque si hay un accidente y un bombero tiene que sacar al bebé del coche, lo sacan con la silla y no de la silla. Y el amarillo para la escarcelación es muy bueno porque ellos por la noche o con poca luz van a ver enseguida dónde está el anclaje sofis. Vale, ahora cuando pongo la silla, la empujo hacia atrás. Se viene ahora todo, pero la empujaría hacia atrás. Y fijaros cómo se quedaría la silla. ¿Qué pasa? Lleva los arneses, imaginémonos que los arneses se quitarían. Son, bueno, imaginémonos, se extraen. Y ya le pondríamos a un niño más mayor el cinturón del propio vehículo cruzado por una guía que incorpora verde en el cabezal. Y los dos convergen por el otro broche pasador verde que lleva en este lado, que podéis ver aquí. Convergen al cierre del coche. En este caso, esto es un asiento, pero, o sea, un asiento de prueba, pero aquí lo veis anclado al cierre del coche. Cuando quitáramos los arneses, este cabezal se desbloquea y subiría todavía mucho más. Y por eso es una silla que vale desde el nacimiento hasta eh, 12 años aproximadamente. Desde 40 centímetros, un bebé recién nacido, incluso prematuro, eh, hasta 150 centímetros. Sí que es verdad que en Bebés Victoria aconsejamos que compréis sillas por grupos más específicos. Pero esta silla tiene un perfil de uso, por ejemplo, para un segundo coche, coche de de abuelos, eh, que tienen diferentes nietos con diferentes edades, insisto, coche secundario, o también, incluso, gente que no utiliza prácticamente el coche y para de forma muy esporádica no quiere comprar una silla solamente hasta, por ejemplo, un grupo cero, que es del nacimiento a unos 15 meses aproximadamente, o una silla 0 y 1, que es lo que más se suele vender y más aconsejado, que es desde el nacimiento hasta 4 años, aprox, o 105 centímetros en normativa 6 Si es normativa r 44 hasta 18 kilos. Y bueno amigos, este es un poco el vídeo de este modelo concreto, no es necesariamente cara, véntelos en verés Victoria y si os ha gustado el vídeo, suscribiros a nuestro canal que a partir de ahora vamos a intentar subir contenido para que estéis un poco al día de productos y novedades. Muchas gracias, un saludo, hasta luego.